Bienvenidos al mundo del vino Mi nombre es Juan Jesús Valdelana Vamos a proceder a la cata de un vino de la denominación de origen calificada Rioja Su nombre es Valdelana Es un vino de crianza elaborado con la variedad autóctona de la zona Que es el tempranillo Sentido de la vista Tiene un canto del glicerinol muy denso Síntoma ya de su calidad Un color rojo cereza picota Con destellos violetas Oh, ¡Qué nariz! ¡Qué elegancia! ¡Qué sutileza! ¡Qué persistencia! Invoca un perfecto equilibrio. Síntoma del envejecimiento de esa madera 50% americana, 50% francesa. Esas vainillas perfectamente integradas en la fruta. Esas frutas lácteas. Se ha buscado el equilibrio, la redondez, todo en su sitio, una perfecta armonía, una melodía perfectamente conjurada. Salud para todos.